Me levanto después de unos cuantos. El sol sale por la puerta. Un café y dos petas. y así se despierta. Ante mi mierda que es irme de juerga, En vuestra fiesta. Solo estoy un rato fumando y en la puerta. Voy a lo mío, no lo dudo. Paso de lío, lo consumo, lo asumo. Cuanto van de amigos, no vale ni. Como el ártico y lo articulo Que os den por culo Encerrado en el zulo Más puro que el humo Que el fumo Saturo de modo prematuro Más duro Que van de chulo, Son nulos Los pulos Le fundo los polos, no perdón en el que lo calo, trascalo, inhalo veneno Su mierda las pruebo, luego la escupo Se lo hago a pelo, tercio pelos si continúo El hilo se quedan en pilo, fardando de kilos Sin tener estilo, yo me conformo con menos El día entero el camino al filo Vaya tela, me saco el falo Esas perras en celo, claro que te quiero Dando en el aro, sincero, centraros en perderos Solo podréis veros en la esquela Estoy a gusto sin veros, fumo arbustos enteros en cueros Me rozan el suelo, los huevos piden mucho, no pillan Invitan la priva, cuesta menos dinero No invitas sus memos, la amistad no tiene precio Necio, te conozco de los días, no hablas porquería Eso se ve con el tiempo, no es cosa mía, es cierto Me huele el aliento, llevo versos dentro que se están pudriendo Desechos de pensamiento, si no los he hecho insatisfechos Noto cómo se van descomponiendo, me levanto Enciendo un petardo, soltando algo, improvisando Con el volumen alto, los bajos temblando Los bajos temblando Los bajos temblando ah, me sé. Amigo Sigo el camino, no me pierdo nada, rumbo a mi destino RS Guido, suenan ruido, los bombos parten fuerte tus oídos Se escucha desde el norte reventando intestinos Del pantano de la sucia siempre vienen clandestinos Nos escuchan uruguayos y también los argentinos Rapping corrosivo, pinche wey, te fuman kilos y te quedas invertido Hoy las ratas roban porros por tu lado, van por las plazoletas, los venden postureados, a la policía siempre los tienen fichados, agujeros para esconderse siempre hay en todos lados, venimos agresivos con cogollos verde olivo, nos conocen los vecinos por seguir haciendo ruido, como fuimos, nos vinimos, hizo tarde con el ritmo, entre micros sin vicio, finísimo. De la cancha con pegatas en la plazoleta donde vienen los secretas poner las papeletas con la combi completa hasta el porro y te lo peta el te lo produce no me robes las macetas no volver a verla es no volver a verla humo en mis orejas por el roce entre tus piernas me dije a mí mismo pero no entendí su jerga humo del cigarro que se escapa por la puerta no volver a verla es no volver a verla humo en mis orejas por el